Chave, chave, chave, chave, chave, chave, chave ¿Dónde están? Aquí, Chave, aquí enfrente Aquí, Robo, estamos aquí Estamos solo con uno Ahí, Robo Acá de ti, Robo, vení, veníte ¡Corre! ¡No, espérate! Oh, no, corre ¡Corre! ¡Corre, Robo, corre! ¡Robo, corre! ¡Corre! quita la tarjeta! ¿Cómo esto va a ser la tarjeta, madre? Si, se quiere a de la tarjeta Este es el lugar de la tarjeta Uy, qué horror, no la tengo Man, estúpido, mira me van a atacar Nah, que solo le va a pasar a él, man, sí, man no. Bueno, gran lagazo, va Ahí qué que la de? Ya la Man. man. Que juego Ahí está, ¡Uy, pucho! Eh, maletas Qué acá de la puerta? Vete, bueno. vete, yo voy a subir Vete, quiero ver si aquí hay algo bad, no, Yo no, no subo patata. es engañoso, es engañoso, queda de ver algo Pintura no, ¿Qué te dije? Pintura A la pintura para qué ¿Pinturita? ¿No Vamos bien. Ok, ok, Tengo ok Bueno, hambre Y aquí busqué. qué dos palas para poner comida Aquí hay huesos, man. Ah, medicina, hay medicinas, hay medicinas. ¿Cómo que medicinas? Sí, es medicina. no, no, no. Espera, Es que sabes que no te puedo soltar, man, porque tendría... Sí, es el Man, sí. man no Todas No, es que no puedo avanzar por tutti, porque aquí solo se avanza no, uno. Medicina. Ay, ay, una medicina. Ahí, hay una medicina, vía. ¿Bote? Una maleta. Sí, una maleta, vía. Un volado de medicina, la, eh. maleta, la maleta a mí no me sale. Tuti, bueno. no bueno, vos, chaves, puedes cortear algo aquí. Sí, va. Manto, tú vas a ponerlo al lado. Es que aquí no, porque nos vamos a quemar. Tú Tuti, avanza. Vamos a poner atrás aquí, aquí, ahí... Ah, no, aquí más abierto. ¿no? Aquí lo vas a poner. machos Uh, aquí no me deja. Aquí, aquí, chavés. No me deja, no me deja poner. Ajá, robo la niña. No deja, no deja poner. Aquí Robin, esta es la niña. Y esta niña quemo, que es. La, la que te tiene Ajá. ¿Cómo no te a poner? no? solo me no deja poner, poner cambiar y también. no me deja poner X. No, aquí no te deja. Peor no, aquí, no te aquí, man. Nada. Hay que tener Nax. Pues con menazos. Yo también Pero con eso será. estoy sobreviviendo. Yo también. Man, nos vamos me voy a asustar. Sí, ya hasta voy full no, de vamos medicina. Micro, esperen, aguanten, aguanten. Vamos a tomar una, porque voy full. Esa la voy a dejar ahí, man. Tenía sin vida quién logramos aquí, man. ¿Y ¿Cómo no salió eso? Estamos abajo. Chaves, crafteamos el volado. No tenemos crafteado. ¿Mueva. Circuito, reloj, dinero. No, Es que el mismo, por eso. Ah, yo lo tenéis crafteado vos. O sea, yo, yo, yo, no yo, yo no lo tenía crafteado. O sea, se me crafteado. ¿Qué era, man? Sí, okay. ¿Qué me falta? Relojita, el ah, la, el alcohol. Ahí está. Mira esta cosa, como se explota. Added to notes to press. Ah, con, el, con la flechita derecha, con la flechita arriba se, se explota. Creo. Ah no, porque lo, la flechita de arriba es la de, la de, la de, la del mapa ese para conseguir las cosas. Ah, pues no sé con qué se explota. Doble cuadrado De ser igual que igual que Warzone. Si sí, yo sé, si no voy avanzar, no me encuentro esa cosa y me, me mato ahí. ¿Dónde están? Sí, no, no hemos avanzado a nada. Ah, oh, no me salen esos nombres. Yo no tengo reloj, que no entiendo. ¿Dónde está el reloj? Ah, por a, por el cloth abajo. ¿Tú te cómo cambiabas de, de, de flecha? Por nada. ¿Pero esa flecha que quieras poner? Acabo de ir algo atrás mío. Acabo de ir algo atrás mío. Acabo de ir algo atrás mío. ¿como? ¿Cómo? Es nada. Tengo hambre. Bueno, man, aquí yo me hincho. Man, en ser. Ah, que en serio te lo compra. Ay, no me puedo comprar más y me eché dos soy estúpido yo también yo me, yo me eché dos Ay, que, aquí que, puedes tomar que, agua que no tenía monedas o Timón, tengo 14 y billete tengo Ay, aquí hay un aquí, aquí, robo aquí, robo aquí, aquí venid aquí, aquí menos, aquí ¡Ay, aquí puedes tomar! Sí, ahí puedes tomar ¡Aquí para comer! Ya, estoy full, ya, ya voy ya full de nada. todo mm. no, ni, no, ¿Para para La verdad aquí, que sí aquí, No, no meto, tío ahí. Para algo está esto No, no, si sí, por ahí, sí, por ahí Está tan, tan obvio ¡Ay, no me, ah, no, me caí! Si sí, es un volado que se escucha, pero. Pero no. es que hay que respetar, más. Vos, va, va, vos va primero. Dale. Qué a full. Me acabo de caer. Man, me estoy muriendo de hambre. O sea, ¿qué es esto? Me, me bajo el hambre. Voy la lámpara. Bueno, pero ponete, no la, porque... lámpara. Chale, ponete no la, la lámpara. Chavi, ponete la lámpara. Una ya tiene eh, una luz. Man, qué miedo aquí. No me rompí el pie de. Es uh, uh, sí, ropa, ropita. Una niña enferma. ¿Quién duerme allá arriba? O ¿quién vive aquí? Decime. Man, si la niña es que no duerme aquí, duerme allá arriba, escondido en los tubos. Estoy escuchando algo y no me he estado. Ah, partido. Pero a mí sí. Es que si pues de hacer daño, bo. Ni sabía que lo no han dado. ¿Qué dice aquí? Observe. Roma, ah, que aquí no se la tipa que se llama Roma. Roma, ¿dónde estás? Vamos a jugar. Roma, vamos a <risa> jugar? Se pongo <bomba> a <así. risa> Pero es que hay una muerte en la entrada. Tuti, agarra la pistola, venga a dale una. Voy. Quítate, quítate, le acabo de pasar. Décime que no pasa. Dile una ahora, tú. Dale, tú, otra, dale, tú. Ya está quemando, dale. Tuti, quítate. Sí, también. Si es que te vas a dar la vida Si sí, porque eso tenía un montón de pastillas ¿Vos qué, qué te crees? ¿Todo ya a quemar? No puede pasar esto Ya murió ¿Murió? Sí. Le voy a quitar la carne ¿Sí? No, yo le voy a quitar la carne, man Le digo al chame no puede pasar aquí Y pasa, man Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Sí? sí. Bueno aquí, ¿cuántas gomas éramos? Rom, no, man, no, otra roma. Rom, el room e. Ah. Cuarto room F, ¿Y, cu y cuántas personas se salieron, man? Mira, uh, room. Estos son los gordos. No, son, son las bolas esas de seis manos No, estos son los gordos, miralo Man, qué turbio. Bueno, duermo. Y aquí hay bebés. <ríe> Ay cierto. es cierto Me puedo encontrar algo Property of Megan Va Se nos lío La propiedad de Megan Ahora sí Una florecita Bye Megan cross uh -huh. ¿Por qué está escuchando música? Ah, Chávez, mira, mira, Chávez, mira Mira sí, no sí, sí. Bueno, antes sonaba oh, <laughs> Se le acabó la acabó la p... No veo volada de música oh, Es que tenía forma de townhouse, Que acabo de ir Aquí hay cruz No, esto no nos mucho. Yo me voy a la cruz, va Chávez Empecé a rezar, ya si vamos a ganar Bro, ¿Qué fue eso? ¡Chale, bendito, abrí! Acabo de ver un brazo pasar. Lo diste vos también. No, yo vi un brazo pasar. Sí, por ahí, Tuti. Ah, parece que la Aquí. ¿Qué es esto? Eh, comida, hey, mira. ¿Cómo? No, no, no, no, no. no, no, nada, mira. Ahí está. ¿Cuántas patas? Pero este, este es más ve. Este es bebé Miedo dice ¿Qué? Ay no te lo dio Es que los de bebés dan porque te echa, Te quitan un gran montón y vuelan, man. Y son bebés negros. ¿no? Peor aún. Pero <risa> yo creo, creo que son bebés y las patas de seis. Si pues sí. Pero este no tienen patas, yo no sé. Son los mongulos. No sé qué. Oh, sí, sí, sí, sí. Robo, eh, este es el rayo. Va, triple. Es triple, es triple, este no es el rayo. Pues imagino que sí es el rayo. Aquí está el cuerpo de Timmy, wey no Ajá. Qué rayos. Ese es Timmy. ¿Y por qué está muerto? Chávez está agarrando. ¿Y por qué? No está muerto, yo ahora ¿Y por qué Chávez? Porque él ya abrió la cosa. Ajá. Pero ahorita sí Chávez no está su turno. Después bajamos nosotros, Mira, tenemos que hacer 100%. No sé. Me lo va a sacar Si, sí, lo saca Lo, lo tenemos que llevar a una casa para ayudarlo so, Son espinas, bo. po Sorry, vivo sí, Mucho so fuerte Va, Chaves, ya la más importante de la misión Ah, no, lo va a poner ahí O si te temoratimi un cuerpo Un cuerpo compatible <ríe> Y dale con eso, man Man, llevo una mochila de gas no, quítatela, ¿para qué? Por eso la llevo. Quítatela. Sí, por... Que si la llevaba, pues, era mi pregunta. Mm, y si te digo quítatela, ¿pues, es mi respuesta. <ríe> <ríe> <ríe> sé que es tímida, pero tampoco. <ríe> Ponéselo un solo, vos. Man, solo se la pegaste con Globo Con pega loca, va. Ahorita vamos a ver que necesitamos un cuerpo compatible. Ya me voy a poner. Lo único compatible aquí es, es, es, es, es la de exorcismo. Ve Pues ahí dice: ni un, comple ni un cuerpo requiere. Eh, ¿Por qué se está abriendo? Porque ahí tenemos que poner el cuerpo. ¿De la tipa? Sí. La pido. Para yo ponerla, pa. ¡Está <risas> wow. una... ¿Snacks? Por si acaso. Sí, no se puede poner nada. No, ¿Un no. snack? No, wea, espérate, espérate, espérate, no, me bueno, no, sí. Pero estamos grises, puta. O sea, van a durar un poco. Van a durar. Dale, dale. ¿Sos grima, vos sos gris vos. por pues, bueno, el vampiro, pues? Miedoso. No, ajá, tienen miedo. Es no tienen miedo, dudan de vos, como que si son buenos o no. Dale. Acaba de saltar. Bueno, bebé, se cree esto. Creo que ya está muerto. Los dinero, los Ojo. ¿Por qué te sentamos? man? De bueno, descansemos un poquito de las, de Uy, vamos ¿Es por ahí, chavito, o qué? ¿Cómo no, que hay medicina? ¿Cómo? Man, te está diciendo eh, que te va a venir medicina. una Hay circuitos sí, pero También Man, ya no puede llevar más ya voy full de medicina. Sí, se un chingo, bueno, Esto no, no o sea. Si mira los pies, y aquí que vos soltó, man. Como okay, que no me está gustando. Oh, ya estamos llegando. Aquí es están listos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Están listos. Vamos, proba? Espérate, le voy a poner, le voy a poner el, el C4. Mi no, gran duda no es, nada. lo de aquí es suelo, aquí es suelo. Sí, yo también. Yo no. ¡Marica, pasa! Robo, dale vos a avanzar, ya está la niña. Más fácil, ha <risa> visto el concurso, más cuando se da bueno. Más robos. Robo, robos, si es un juego. <ríe> ¿Y qué llevo? Pero el C4 no lo vas a ocupar, va, espérate. Vaso, espérate, güey. No, si yo, yo el volado no llevo, yo llevo un C4. Ah, bueno, yo llevo 3 bengalas, llevo. ¿Y esta cosita es? Sí. sí, dale. Sí. Me pongo Me pongo la bengala. Voy, no, estoy no. caminando. Sí, a esto va, a esto va. Más relájate, más mía, Mira, mira, mira, mira. Ya no te alejate, ya no te, te alejate, que, que nos vamos va a meter a los dos. Mira, mira, mira relájate. Ya escuchan la música, ya escuchan la música. M -m música que vamos, ninguna música me está sonando. Relájate. Ese es mega, mate. Brother. Si, sí, yo qué. Ahí te pasa el chamuco. Madre, el confúre es esto. Bro Es que ya ni siquiera me acuerdo porque ya no... Ahorita Bro ya bro bro bro bro bro bro bro bro <risa> brother, <risa> brother, brother, brother, brother, bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro bro no Ok, ok Ok Ok no okay. okay.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 ¿Cómo le doy? Manchita, man. Espera, espera, espera. ¿Cómo le doy? Me mató. Me mató. No, no te mató, vea. Pero me bajó, Mac. Me mató a curar. Man. Lo quemé, lo quemé. Dele, dele, dele. Siempre, sí, pues, sí, pues. Lo quemo, lo quemo, lo quemo. No, no, no, no. Te mató. Termita esa. la termita esa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que solo matan los tres. Sí, un toque. Corre, corre, corre. ¿Por qué se tira por mí? Vacía. ¡Lo, vacía. que te aleje de Chávez! ¿Qué ¡Que te aleje, que te aleje! ¡Lo, bebes! ¡Alevate, alávate, alávate! Mirá, alávate! Ay, neto, en no, un no, cayó... momento, neta, en un momento, neta en un momento Estoy un churro de vida, estoy un churro de vida Soy un churro de vida ¡Y viene por mí! ¿Qué? ¡Le gusto! ¡Le gusto! ¡Mani, la tute con la bengala! ¡Ya no tengo, ya tengo cero! Como que esa vuelta giratoria no se puede sobrevivir. Mantupe. Sí, bueno. Es que no le doy ni ¡Cállate! Sí. Es que la dinamita no sé cómo se enciende. A no... con los palos, mis palos de fuego, mis fuegos. Yo también, pero que no, sé? también, no lo puedo incendiar. Ma, me... le agarro a la agarró la aspillatoria. Chave, te si matará a mí! ¡Chaviré vivir, chaviré ¿Más se lo va a comer? ¿Más se lo come? ¿Más se lo come? ¡Vivirás! ¡No! No bueno, creo yo. La vuelta de la la No, no, no es momento. pala de fuego, vale. de fuego, fuego. Vale, fuego, fuego, fuego. Vale, fuego, fuego, fuego. Vale, fuego, fuego. Vale, fuego, fuego. me Ya Vale, flechas Vale, fuego. no no no, No, ¡West! ¡Tira de todo! Y lento segundo. Ya, anda, os deje hacer. No pierda, Me mató el bebé. No, te, no tengo vida. No, me no mató, ni hice la vuelta giratoria. Reví, reví, reví, reví, reví Yo tengo un minuto y cuarto de vida, voy robo Man, me está matando, man, me está matando Man, sí. man ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, uh, uh, uh. Ya, no, ya no tengo nada, solo tengo los palos, solo tengo el hacha Una pastilla No, man, no No puede ser No puede ser ¿Sabes qué te ¡Pero correcto! ¡Ay, hay que con el polvo vale, de vale. fuego, man! ¡Si sí es fácil! ¡Mantuti! ¡Que mala! ¡Voy, voy, voy! voy vuelvo, pues! qué fue qué fue, qué fue! ¿Qué fue? algo quedo? de vida ayuda miya también le salgo dónde está salgan de ahí salgan de ahí vamos a la luz no es que me hizo la vuelta giratoria, qué mala man se va se va a ir que mirar allá mirarlo pues que se vaya allá es que saben cuál es? de poderes los bebés son los bebés son los bebés Man, yo me voy a la luz, y yo también Me saltó. ¿No, es no sí, que no puedo hacer nada con esta vuelta bro. Man, me salta de allá, salta la tipa esta ¿Sí, Que no puedo hacer nada, literal Me voy a matar, man <shiny> ¿Cómo que nadie está vivo? Mancha no Mano no no, Man, no sean. dan Man, no se dan sean. Mano sean. Mano no Mano sean. Mano sean. Mano sean. no. sean. son en serio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te a la no. Yo también morí. Si yo morí de vivienda rojo, reviviendo, a ro eh, reviviendo a este mal ahorita. A que aparecemos de aquí. ¿Cómo que de aquí? Que aparecemos aquí. Gracias a Dios. Tengo toda mi mochila. No.